El otro me levanto, <coughs> y veo a mi hermano Che, ¿sabes si va a llover hoy? Me mira y me dice... Guo, chi, chua, chua. ¿Cómo le digo? ¿Nun? ¿Qué? Chua, Lo mismo, me estás contestando todo en chino y me respondía en chino. Salgo a la calle y digo, bueno, estará pasando por una etapa... Ha tenido varias facetas, desde obsesión con el cuerpo, viste, todo el día en el gimnasio, ahí, hasta se ponía a bailar, me contestaba a través del baile, viste. Entonces, dije, bueno, voy a la panadería, le digo, ¿me das un kilo de pan? Me dice, ching, chonchín, chonchín, ching, hago un freno por la calle, le digo, discúlpame, ¿me hablas un cachito de lo que quieras? Ahí está, ahí está. Bueno, empiezo a ver y noto las calles, los carteles, amigos, familia, todo el mundo me hablaba en chino. ¿Eh? ¿No era español? Fui al instituto de... para aprender a hablar en chino. Así que entro en la clase. Sí, ¿qué tal? Vengo a aprender chino. Me quiso arrancar a hablar, pero le digo, pará. Vamos a poco. ¿Cómo? La silla. ¿Silla cómo es? ¿Shinkan? ¿Shinkan? ¿Shokong? Pará, Shinkan o Shonko? ¡Sacamos, chicos! ¡Repetime una vez lo mismo! ¡Dale! Eh, ¿Cómo hacemos? Y listo, agarré todos los ahorros que tenía compré un pasaje para China. Yo no voy a tratar de entender cómo funcionan las cosas. Capaz que voy a China y están hablando en argentino. No sé, así que fui reentusiasmado, viste, caigo... Hola, ¿Cómo andás? Chino. Todo en chino, de nuevo. Estoy caminando por las calles de China, pero desolado. Digo, nunca voy a poder volver a hablar con alguien. Lo escucho la concha de tu puta madre. Dije, ay, qué lindo escuchar esas palabras. Así que voy, un flaco, ¿viste ahí? Le digo, disculpame, ¿vos hablas argentino? Me dice, ¿vos también? Ah, oh, nos pegamos un abrazo, ¿viste? Se sintió un poco largo. Cinco segundos para un abrazo es un montón. Entonces tuvimos que cambiar, ¿viste? Y nos dimos ahí una, unas piñas. Con escuchar un rato tu voz me, me basta, le digo. Me dice, sí. Yo también, la verdad. Justo en chino, qué idioma de mierda. Vine acá solo porque me, me trajo mi señora, que ahora la llamo. Y no me atiende en chino. La pelotuda cuando la agarre la voy a matar porque no sé dónde está. Estoy re preocupado. Escucho chino, chino, chino por todos lados. ¿Por qué no conectás la heladera que se derrite la crema, loco? La con... ¿O no? ¿O no? Bueno, qué bueno poder hablar con alguien. Dale, venimos a buscar a mi señora Y bueno, nos pusimos a caminar ahí, viste Le digo, ¿cómo se llama tu señora? Marta Marta, Marta ¿Cómo será Marta en chino? Le digo Estaba como en otra, estaba como bastante Enojado con todo Se quiso pelear con un chino Trató de tirar una piña, el chino dio una vuelta Le puso tres trompadas y siguió laburando Macho No la encontramos por ningún lado hasta que el flaco Se acordó que habían quedado en comer en un, en un lugar con la señora. Fuimos y estaba ahí. A mí no lo estaba esperando y él no se acordó, pero. Tiene la culpa China, me dijo. No, tiene China. Basta con China, nos volvemos. Vamos, Marta, nos vamos. Y Marta, como que le entendió al toque, le dijo, sí, no. Tratamos de salir y el flaco se dio cuenta que tiene un quilombo de papeleo que no puede salir porque está trabado con el documento de no sé qué. Le hablaban todo el chino, el chabón estallaba y me tenía a mí de. de de por lo menos, viste, para, para. rebotar ideas, para rebotear puteadas. Sí, le digo, ya solucionamos todos estos temas. Igual, Eu, por lo menos pensá que no tenés que. Cuando vuelva, que no tenés que escuchar a tu suegro. Ah, no. Ah, oh, no, vení. Me sonríe un poquito, le saqué una sonrisa. Dale, vení, chocala acá, chocala acá. Y me volví a la plata porque. No lo aguantaba más. terrible. Vuelvo con mi hermano. Todo oh, en chino. Para variar. Porque. No se solucionan por arte, aparecen por arte de magia, ahora el problema solo no se soluciona, bueno. ¿Cómo se dice silla? Me dice... ...es silla, es silla, ya ya ahora ya sé cómo se dice silla y la concha de tu madre. Así empecé a aprender cómo se decía silla, cama, mate, cosas. Todo, eh, hasta poder decirle todo en chino, loco, un día me levanté, estaban todos hablando en chino. ¿Sabes lo que me costó aprenderlo? Me dice... "Uh, lo que debes haber sufrido ¿Pero ahora me entendés? Sí, más o menos entiendo Bueno, hace dos meses que te estoy diciendo que tenés que encargar el regalo de papá Es mañana, metele Siempre el más jodido para regalarle pullover